Oh, my God. Despertado, Estaba resfriado La noticia en primicia del bichito coronado Era pequeñito, estoy contaminado Pero yo lo he celebrado Bajando al bar de al lado Hoy me han levantado con la noticia en primicia Que un bichito chiquitito y coronado De la bicia se te mete en el cuerpo Cuando se te han acercado Por eso manteneros del personal alejado Mantener de distancias Yo he intentado pero acoger el metro buen hombre ha tirado y como locos todo el mundo, el vagón abandonado Pobre chaval, muy solo se ha quedado Él tenía alergia y al hospital le han escoltado Unos tíos muy raros que llevaban monos blancos Llevaban mascarillas y también iban armados con corona como a cojona a personas como Rexona No te abandona, toma jeroma Pastillas de goma Acabo de comunicar al jefe del estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos quince días. Se apela algún ungido y al sentido común, por eso me piro y me marcho a Cancún. Yo no tengo el virus, solo lo tendrás tú, solo tendrás tú, bocada de atún. Dicen que me pero yo quería ir a las fallas de Valencia El gobierno ha declarado el estado de emergencia Y es que estar tanto en casa, ya me da demencia Con corona, como cojona infecta personas como Rexona No te abandona, coma jeroma Pastillas de goma Hoy tuve que irme mucho antes del curro Llamó mi mujer para comprar papel del culo Es imprescindible los momentos me pondré un poco Netflix si es que me aburro. El gobierno nos dice que lo tomemos con calma. Pero enciendo la tele y quiero coger un arma. Los científicos dicen que esto es por el karma. Otro año que no se celebra la Semana Santa. Los activistas sienten mucha emoción porque han reducido la contaminación. Alejo el virus haciendo botellón porque en la tele. Siguió vacaciones con el inceso, se marchó a un crucero y ahora le tienen preso Aún no sabemos si lo devolverán ileso, pero al menos le dan vino tinto, chorizo y queso Las empresas reducen el personal, pero no te preocupes, es por seguridad El gobierno parece que los apoya, pero sus medidas a mí me tocan la... Con corona, como acojona, infecta a personas como Rexona Nena, estoy saliendo del mercado, ¿no? muerta de risa, porque hay una cajera diciendo, pero vamos a ver, pero qué os pasa, dice, si os va a matar antes, la diabetes y el colesterol, que el coronavirus, de todo lo que estáis comprando para comer, dice, os va a matar os va a matar la tensión el colesterol está pegando ahí unos gritos en la caja dice si sí, es imposible que comáis tanto